Estamos en la Casa Museo Pepe Escaliú, donde hoy presentamos la exposición Mi casa es tu casa, del grupo Candor 13 eh, y que resume perfectamente la filosofía que quiere eh, implantar Vincorsa para esta nueva etapa, entendiendo que el arte contemporáneo necesita ese factor de interculturalidad, de intercambio, ...que combina perfectamente con la filosofía de esta propia exposición... ...y le cedo la palabra a Pablo Llansana. ...que actúa de comisario de la misma... ...y portavoz del grupo Candor 13. Eh, la muestra, como tú bien dices, de mi casa a su casa y viene a, a raíz de una muestra que se hizo en los años 50 y que se realizó nuevamente eh, en, el, en, el, en el centro de américa en la sociedad americana de mayo donde se llevaron artistas eh, latinoamericanos de los años 50 y eh, nosotros yo quise trabajar con los códigos de esa muestra y apropiarnos de ello para poder en distintos lenguajes con distintos artistas que tienen eh, distintos escenarios culturales eh, pudiéramos reunirnos y conversar acerca de estos tópicos para integrar esas ideas dentro de, nuestra, eh, de nuestro lenguaje contemporáneo eh, son 15 artistas que han venido eh, desde Noruega, Berlín, Italia, Latinoamérica, Chile, Colombia méxico y eh, estados unidos y eh, parís aquí está carolina saquiel que es artista chilena radicada en, en francia entonces así, para nosotros fue muy importante estar juntos y dialogar porque se producen quiebres que no son posibles de realizar si estamos siempre en el estudio entonces juntos podemos conversar y, y, y cre hacer crecer la obra que estamos eh, realizando ahora pepe paliú nos acogió y estamos eh, tratando de dialogar nuestra obra en este sentido transcultural que, que, que tú hablabas. Eh, eh, y Carolina tiene una pieza que la podemos ver después, que es de unas corridas de caballo. Eh. Eh, básicamente como también trabajar la, la, la noción de tradición hoy. Y la tradición hoy también, mi tradici la tradición es, es casa, ¿no? Eh, ¿Cómo entendemos la casa hoy? ¿Cómo, en este contexto de mi casa es tu casa, su casa es mi casa. Sí, Quisiera destacar también que se ha hecho una colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y con la institución La Fragua de Belalcázar que eh, eh, acoge ahora mismo eh, gran cantidad de proyectos culturales y posibilita estos intercambios.